Las riadas del ciclón María dejaron ingratos recuerdos en el sector Ugamba, donde un destartalado puente sirve de conexión con el sector San Vicente y el hospital que lleva ese nombre. La presencia del presidente de la República, Danilo Medina, prometía una pronta solución a la construcción del necesario puente, pero el paso de los días solo ha dejado desesperanza en una comunidad que espera ansiosa por la solución al problema. ¡Cale, gobierno! Nosotros somos de la gente de nosotros, pero nosotros no nos hemos visto parado y me dijo, me dijo a mi personal en el policía agotado: cuente conmigo, nosotros estamos para ustedes. Y hasta el soy de hoy, nada más de promesa y promesa, y el primo de la antigua. Es una base de producción pero que no sirven para nada que tienen aquí. El peligro inminente que representa el deteriorado puente es expuesto por residentes en la zona. Eso está jodorado casi. eso está que, que cuando usted pasa un motor ahí, usted tiene que retirarse porque el camión, sí. el motor ya se y hace, hace, hace, hace, mueve todo eso ahí. Esto tiembla. Y pollo para. Se cuenta los niños que pasan por ahí de diario, sí. eso da pena. Eh, entonces, vea, en estos días se cayó una niña. Los días por venir deberán determinar el futuro del puente de Ugamba sobre el río Jaya, aunque la indiferencia oficial hace temer lo peor. Quiero levantarse en el día de hoy porque entiende que ya las autoridades están burlando de este sector. A más de un año que pasó el huracán María por esta zona, todavía no hemos sido beneficiados con lo que es la construcción del puente. Por lo que los días 16 y 17, esta comunidad también va a la huelga conjuntamente con otros sectores de este pueblo de San Francisco de Macorís. NTN Pedro Fernández.